Eh, si nos están visitando también socios de nuestras seccionales de Ambato, de Cuenca, de Manta. Bienvenidos también los socios de Ancha Guayaquil. Esta mañana tenemos el webinar eh, Transformación Digital en Compliance. ¿Qué esperan los entes reguladores a nivel local e internacional? Una cordial bienvenida, por supuesto, a nuestros expositores. Eh, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos desactivados y sus cámaras desactivadas también, mientras eh, los expositores hacen su presentación. El, el espacio de preguntas se hará al final. Para lo que les pedimos, por favor, escribir en el chat sus inquietudes o preguntas con su nombre, la empresa y las ciudades de donde nos escriben. Les recordamos que no debemos grabar este, esta presentación. Me voy a permitir ahora dar lectura a un breve resumen de las hojas de vida de nuestros expositores. Solomon Abudaham es líder del Programa de Comercio de Alianzas de Seattle, and Brother Street, con más de 35 años de experiencia en el sector comercial de Estados Unidos, México y Canadá. Colaboró con la red global de and Brother Street como líder estratégico para adquisición de data, cobranza comercial, intercambio y uso de datos para una mejor credibilidad en los negocios. Sebastián Hasnauer con 10 años de experiencia combinada en consultoría, finanzas y tecnología, es actual líder de ventas de la región andina de Seattle-Dunham-Brother Street, donde es responsable de la gestión del equipo comercial, establecimiento de cuotas de ventas y KPI, así como de la gestión de pipelines y pronósticos y estrategia de generación de demanda. Bienvenido, Solomón y Sebastián, el espacio virtual es de ustedes. Sigan, por favor. Le doy la palabra ahora a Solomón. Muchas gracias, Sebastian? Uh -huh. Go ahead, please. Okay. Gracias. Entonces, uh, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí uh, hoy para compartir uh, información y también mi mejor uh, conocimiento en lo que es compliance global y digital. Y también agradezco mucho a Amcham por esta invitación. Entonces, ¿qué es Daniel Bradstreet? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué existimos? Dun Brazil es una empresa que tiene más de 180 años. Comenzó en Nueva York. Uh, fue una de las primeras empresas en la bolsa de New York Stock Exchange. Um, entonces, Dun Bradstreet comenzó como un... Y, y, como, comenzó como, como un viro de crédito comercial, si queremos, pero no es un viro de crédito. Quiere decir que es un viro de investigación. Entonces, lo que hacemos es comenzamos en informes y actualizamos informes sobre empresas. Todo lo que hace Dun Bradstreet es únicamente el B2B. Es decir, informes sobre empresas. De esas empresas tenemos calificaciones, quién son, quién son los dueños, uh, si es parte de una red uh, familiar. Okay. Um, y toda esa data se comparte con o se vende um, a comercios um, y también los gobiernos hacen un gran uso de toda nuestra data. data. Nuestros productos y servicios um, están destinados para adaptarse en los en los flowcharts de casi todas las plataformas. Que sea un ERP como uh, SAP, como Oracle, todos están adaptados para um, conectarse con nuestra data o nuestras plataformas. Y el punto es tomar decisiones críticas. Decisiones críticas a nivel de crédito, a nivel de proveedores que son mis proveedores, y también decisiones al nivel de compliance. Esas son las tres categorías más, más importantes. Nuestra base de datos, y conocemos base de datos, no son listas de marketing, pero nosotros conocemos que tenemos 400 millones de registros, que es un informe completo sobre una empresa. Y de ahí sacamos la data de marketing, y la diferencia entre nosotros y muchos más de uh, los competidores, es, su data está completamente estructurada. Quiere decir que Google tiene mucha más información que nosotros, pero su data no está estructurada y no está calificada. Uh, tenemos más de 30.000, 40.000 fuentes uh, de, de data Uh, que nos comparten información de forma dinámica. De ahí comenzamos los scores, los scores predictivos um, y también um, creamos muchas uh, soluciones okay, destinadas para um, para el futuro que estamos viviendo ahora mismo, que es el work from home. Sebastian. Muchas gracias, Solomon. Definitivamente, eh... Como Dunham Brow Street, uh, y lo decía Solomon, son 180 años eh, realizando eh, servicios de KYC, Know Your Customer, que es parte esencial de Compliance. Vamos a, a lo que es Compliance, ¿de acuerdo? Eh, brevemente, para poder hablar sobre esto, eh, tenemos que entender correctamente qué es Compliance. Entonces, Compliance como, como concepto y como normativa y actividad, nace en algún momento de los años 60 en los Estados Unidos. Es una necesidad del correcto gobierno corporativo, ¿de acuerdo? En ese sentido, eh, la idea de compliance es, se fue enriqueciendo en el tiempo conforme se vio la necesidad de poner reglas de juego en que, que las empresas deban cumplir una correcta competencia. Mm. Eh, compliance eh, está muy arraigado y muy conectado a la actividad comercial de las empresas, sobre todo cuando son empresas que van a tener un, una interacción con gobiernos o eh, industrias reguladas. A nivel internacional, en mayor o menor medida, todos los entes reguladores, hablemos de eh, la regulación de, de Europa, que en donde la más avanzada es en España, luego también en, en Reino Unido, hay una regulación muy fuerte de compliance, la SEC en los Estados Unidos, eh, la UAFE en, en el Ecuador, la UAF en, en Chile, la UIF en Perú, eh, por, eh, por nombrarles algunas de Latinoamérica. Eh, todas piden información sobre los siguientes aspectos en, en su conjunto. Listas de sanciones. Bien, existen listas de sanciones que todos conocemos y que las distintas normativas exigen que analicemos siendo las dos principales la OFAC, la Lista del Banco Mundial, y la Lista de Crímenes de, de Naciones Unidas. Digamos, esas son las tres principales. Eh, la UAFE pide también que se analice si es que ha habido algún, eh, si estás listado en Europa, eh, si, hay, eh, si se ha cometido un crimen o si se está eh, reportado en, en alguna jurisprudencia o en algún poder judicial local. Existen listas de monitoreo. La lista de, de la CIA, de la CIA, es una lista de monitoreo, no es una lista de sanción. ¿Cuál es la diferencia entre una lista de monitoreo y una lista de sanción? La lista de sanción requiere como primer requisito que exista una sentencia en el país donde se realizó el crimen. ¿De acuerdo? Eh, hay un caso muy conocido en el Ecuador de un ciudadano francés. ¿De acuerdo? Que estuvo eh, envuelto en tráfico de armas. Pero la sentencia para, para aparecer en una lista de sanciones la tendría que haber colocado en este caso Argelia, Israel o Francia. No habría sido de, una, de un poder judicial ecuatoriano. ¿De acuerdo? La persona actualmente vive en el Ecuador. La lista de monitoreo quiere decir que hay entidades oficiales que sospechan o tienen una muy fuerte sospecha de que estás involucrado en actividades ilícitas relacionadas a compliance, ¿no? Trata de personas, eh, crímenes violentos, narcotráfico, eh, financiamiento del terrorismo, ahí es en donde entra el tráfico de armas, eh, fraude, estafa, corrupción, lavado de activos, soborno, ese tipo de actividades. La tercera gran fuente, y es en la, en la que... Muchos de los, de los eh, oficiales de cumplimiento que deben estar participando en esta llamada están teniendo ciertos problemas para encontrar la información, es la normativa de personas expuestas políticamente o PEPs. La UAFE recientemente modificó eh, eh, la, las reglas de juego, pidió que no solamente se tenga eh, información sobre las personas expuestas políticamente, sino además de eh, consanguinidad a segundo grado y afinidad a primer grado, y además dijo, nosotros no les vamos a brindar esa información, la tienen que conseguir ustedes. Bien, eso como que, te, que los, los debe haber preocupado, decir, oye, ¿dónde encuentro esta información? Vamos a llegar un poquito ahí, pero lo importante que hay que entender de personas expuestas políticamente es que no necesariamente ser un PEP es estar cometiendo un crimen. Lo que te está diciendo es que puede existir un potencial riesgo de haber incurrido en algún crimen que pueda estar relacionado a compliance, lamentablemente por la idiosincrasia de los países latinoamericanos, en donde eh, yo estoy ahorita basado en Lima, y si ustedes conocen un poquito la historia de Perú, todos nuestros presidentes expresidentes están en proceso de sentencia, o presos, o esperando extradición, o, este, eh, evitaron la, la, la justicia, ¿no? Ahí es el problema del PEP. Ser PEP no necesariamente es algo negativo. Es solamente decir, oye, lo he detectado y estoy haciendo un monitoreo. Y finalmente lo que estábamos mencionando, los perfiles relacionados, ¿no? Hay personas muy relacionadas a personas PEP que deben ser también analizadas para ver que no se esté haciendo o no se pueda estar realizando un tráfico de influencias que pueda afectar, el correcto comportamiento del gobierno corporativo y, el, y, digamos, la libre competencia en los mercados. ¿Bien? Dentro de lo que es compliance, hay una gran interrelación entre la normativa internacional, la normativa local y los certificados ISO. El más reciente en relación a los certificados ISO en compliance es el 37.301. Ustedes deben estar muy familiarizados con el 37.001, que es el de antisoborno y lavado de activos, pero ha salido hace no más de un mes el 37.301, que es el de sistemas de gestión de compliance. ¿De acuerdo? Esta ISO la, la obtienes si cuentas con un sistema para realizar compliance, no solamente realizas las actividades. Y entonces, ¿qué ha sucedido en, en Latinoamérica? Vamos a entrar un poco más en, en profundidad a lo local. En muchos países de Latinoamérica asocian compliance con ISO 37001, sistema de gestión antisoborno. Es decir, decimos, oye, yo tengo la ISO 37001, entonces cumplo con compliance. No es así. ¿no? Es un atenuante frente a cualquier riesgo que se pueda estar teniendo en compliance, porque nuevamente, compliance es igual a mitigación de riesgos, ¿de acuerdo? La gran tarea del oficial de cumplimiento, como ustedes todos saben, es el intentar evitar que la empresa pueda incurrir, y entiéndase la empresa como las personas que componen esa empresa, en incurrir en alguna actividad ilícita dentro de la normativa compliance, es decir, la tarea in, principal es la prevención. Cada país incluye que se realicen debidas diligencias considerando listas de sanciones locales e internacionales y además están considerando diversas industrias como obligadas bajo esta regulación y lo que se está viendo en Latinoamérica es que poco a poco se están incluyendo cada vez más y más industrias. Pero acá es donde nos salta también un tema muy importante para el Ecuador. Existen industrias no reguladas por la UAFE, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, las florícolas, pero al ser empresas que exportan y que tienen lazos comerciales internacionales con empresas que cotizan en bolsas extranjeras, estas empresas que están ubicadas en bolsas extranjeras son socialmente responsables, ¿de acuerdo? Y tienen como normativa dentro de la bolsa de valores, por ejemplo, de los Estados Unidos, bajo la normativa SEC, que toda su cadena de suministro debe cumplir con las mismas normativas de compliance que esta empresa tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Eso hace que empresas exportadoras no reguladas por la, eh, por la UAFE tengan que considerar verdaderamente cumplir con estas normativas extranjeras, porque si no pueden tener problemas para lograr eh, comercializar con, con dichas empresas o que cuando ya es el negocio cerrado se den cuenta que tienen que cumplir con una serie de prerequisitos que no habían estimados. Y como les decía al inicio, la UAFE recientemente eh, cambió la regulación sobre PEPS ¿no? y esto implica que la debida diligencia eh, se les ha complicado. El día a día de un oficial de cumplimiento en el Ecuador ahora es más complejo, sobre todo si está regulado, porque tienen que poder encontrar primero si es que la persona es PEP o no y no se está publicando a la velocidad en que los PEPs pueden cambiar eh, en, en los países. Esto es un problema incluso para las empresas que brindan la información para hacer las debidas diligencias, pues estas empresas o estas bases de datos se alimentan de información oficial. ¿De acuerdo? Las, empresas, eh, de, las bases de datos no pueden decir, no, este es PEP porque se nos ocurrió o porque está cumpliendo un rol de PEP, un ministro, un, un, un nuevo eh, alcalde eh, o un nuevo congresista o diputado. Sabemos que es un PEP, todos lo sabemos, lo podemos normar como PEP, pero esto implica que también el gobierno y los gobiernos tienen que tener un listado de PEPs activo, actualizado. Eso es en donde la UAFE hoy nos ha puesto ciertas trabas en los mercados. Entonces, además de eso, se tiene que realizar una investigación adicional, ¿no? En donde se tiene que tener el primer grado de afinidad y el segundo grado de consanguinidad. ¿Qué hemos estado haciendo las empresas a nivel internacional? Pues, utilizando declaraciones juradas, ¿no? Eh, digamos, esta es nuestra mayor fuente de información. Pero ahí sigue fallando porque en realidad eh, las declaraciones juradas son actividades que dependen de la subjetividad de las personas, en donde verdaderamente tenemos que llegar a un nivel en donde podamos demostrar que se hizo la debil, debida diligencia correcta. Eh, y este, este tema de, de, de, de, de en el cambio de los PEPS, nuevo en el Ecuador, no es nuevo en otros mercados. Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países de Europa, entre otros, ya lle llevaban años revisando primer grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad. Lo que implica que empresas de bases de datos vienen realizando actividades de referencia y de investigación constante para las personas naturales. Es muy distinto realizar una debida diligencia manual, ¿de acuerdo? En donde tendrían que prácticamente entrar a a los registros públicos y ver con quién está casada la persona, ¿no? que te, contar con, con herramientas de transformación digital. Hay una gran diferencia y hay una, hay una gran transformación digital, no quiere decir solamente tecnología. Eh, le doy pase a Solomon para que les cuente verdaderamente en profundidad qué implica transformación digital. Eh, muted. Estás en mute, Solomon. Oh, pero disculpa. Um, excelente, de, excelente información, Sebastian. Ahora que estamos hablando de información y data, este es mi, mi punto de vista más sincero. En esta economía, uh, la, la información se vuelve absoluta de la noche a la mañana y la vida útil de la información es nula. Lo que sabemos ayer puede cambiar totalmente y volverse absoluto y sin valor hoy. Entonces, lo que es importante es de tener una plataforma que nos alimenta esa información de forma dinámica. Y, realmente esa es la, la, la pierda angular, ¿ok? Del compliance check, okay, O la vigilancia del cumplimiento, ¿no? Es tener esas fuentes, esa plataforma que de día en día te puede alimentar con esa información. Entonces, la historia de, de compliance um, o de verificación de compliance no es una nueva práctica, ¿no? Es algo muy antiguo. Y, y generalmente estaba reservado por los gobiernos o también las autoridades policías, como, como hacemos bien, Interpol, okay? um, Pero eso era una, una red cerrada. Hoy en día, la tecnología ha completamente transformado el acceso a esas fuentes de data y también para, para ofrecer soluciones de, de compliance. Entonces, hay dos puntos, tecnología y fuentes de data que antes no podíamos tener acceso. Entonces, brindar información que ayuda a tomar decisiones sobre identidades de alto riesgo, puede ser personas, Empresas, organizaciones y también otros gobiernos, como explicó también Sebastian. Los puntos que estamos agregando es data histórica, data estático, data en tiempo real, data en tiempo futuro, data de señales, data de proxy, registros judiciales, registros policiales, registros fiscales, fraud, data de fronterizos, todo lo que es border security. Migraciones. Uh, data reglamentarios, infracciones ambiental, infracciones de derecho laboral, violencia de, de IP, las direcciones IP, okay? um, infracciones de ley, de antimonopolio y, com y competencia. Um, y también, um, um, uh, entonces también, y, y una cosa que cambió también uh, a, a nivel del compliance watch, es cómo esa información se hace una coincidencia, un match. Porque tener montañas de data sin poner conectadas ok, es muy difícil. Entonces, los matching engine... Que se, um, que se desarrollaron en los últimos años, son increíble increíbles. Y también uh, es el linkage. Cómo una empresa se conecta con la otra, y la otra, y esta persona... Entonces, toda esa parte de vi vi vi vinculación del linkage es muy importante, ¿verdad? Right? Um, y también es extraer data en, en públicas en tiempo real y también el seguimiento, ¿ok? Si al no es Interpol. Pero um, también lo que es importante es que nuestras soluciones accesan la misma información que un Interpol en algunas investigaciones. Hace referencia a muchas de las mismas bases de datos. Eso es el... ¿Y, y por qué somos un líder en el mercado? Es porque tenemos montañas de información, pero no hay un linkage que nos dice eso se conecta al otro. Y ese es el valor agregado, y más importante de Dun Bradstreet, es el número Duns. Porque una vez que, te, que, que actualizamos un informe sobre una empresa, los damos, o los pegamos un número Duns, es único, y ese número Duns va a quedar con esa empresa para toda su existencia, vida o muerta, ¿ok? Entonces, con ese número Duns podemos hacer linkage que nunca antes era posible. Y ese es el espacio que, de, es la distinción exclusiva de, de Dun Bradstreet, ¿no? Es el número DANS um, y también... Um, uh, y, y la forma que también entregamos uh, nuestra información. Quiere decir que en vez de nada más que entregar montañas de información al cliente, hay formas con el número DANS de entregar data estructurada a los clientes a través de sus plataformas. O si no, el cliente tiene que también buscar qué es relativo y qué no es relativo. Entonces, um, definición de data de calidad es el volumen de data que recibimos, ¿no? um, Entonces, son data de todas las fuentes a nivel mundial. Um, la variedad de datos es data estructurado, no estructurado, semiestructurado y también eventos. El tercer punto es muy importante, que es la velocidad en cual recibimos y descargamos esos data de todas las fuentes que tenemos. Y después es um, el, el valor, de um, los datos. Más data no es mejor, pero lo que es realmente importante es data que relativa al cliente. Y otra vez, el número DANS uh, apoya a ofrecer uh, estas clases de, de soluciones. Sebastian, a ti. Gracias, Solomon. De hecho, transformación digital, eh, como bien lo decía Solomon, y, y es a lo que ayudamos a las empresas a lograr, no es solamente la adopción de la tecnología, ¿de acuerdo? Implica reemplazar procesos manuales eh, actuales y hay un cambio cultural detrás. ¿Por qué? Porque... Compliance está asociado a la sostenibilidad de negocio, ¿de acuerdo? Compliance normalmente te dice, oye, lo que estamos buscando es que la empresa sea sostenible en el largo plazo y que haga lo correcto en lugar de hacerlo fácil o lo que va a generar un beneficio en el corto plazo. Compliance busca el beneficio de largo plazo. Transformación digital implica la adaptabilidad de las empresas a los cambios, cambios regulatorios, Cambios comerciales, cambio por pandemia, cambios. Transformación igual a cambio. Ahora, estamos en la era digital, entonces te dice, oye, automaticemos procesos. ¿Y qué es lo último que ha salido en las ISOs? Pues la 37301 es la ISO de debida diligencia en el compliance. Eh, ustedes saben que ISO en realidad son comités técnicos que realizan o brindan certificados que son aceptados como estándar internacional. Todo lo que es ISO 37000 tiene compliance en el centro. 37001 era el de anti eh, antisoborno y para evitar el lavado de activos. ¿Qué te decía la 37001? Oye, hay una serie de actividades preventivas que se tienen que re, re, acti, eh, realizar desde una empresa donde el oficial de cumplimiento debe ser un, eh, un ejecutivo independiente de la gerencia general, es decir, reportando directamente a directorio, para que tenga la independencia, para poder asegurar que se haga lo correcto eh, y que tenga la... Eh, la bendición del directorio para poder frenar cualquier nivel de riesgo que la empresa pueda afectar, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando la misma información de ISO, los objetivos de compliance son asegurar que una empresa tenga integridad, una cultura establecida, eh, que la reputación esté en, en, en delante de todo, que la ética sea un pilar y los valores también. Los principios detrás de eso son los principios nuevamente de integridad, de buen gobierno corporativo, de sostenibilidad, transparencia, responsabilidad sobre nuestros actos, eso quiere decir accountability. Entonces, lo que te dice es, actuemos, si es que estamos viendo que hay una actividad que no está dentro de nuestros lineamientos de compliance. Tengamos un plan eh, para poder eh, tener roles responsables, obligaciones y riesgos. Ahí es en donde, por ejemplo, eh, las normativas de regulaciones eh, adoptan la buena práctica del canal de denuncias eh, protegido. no que, se pueda, que cualquier persona dentro de una organización pueda realizar una denuncia que esta persona sea protegida al realizar la denuncia, obviamente que presente la, las, las pruebas correspondientes y que esta denuncia no tenga una represalia, ¿de acuerdo? Eh, se tiene que soportar tener la competencia, las comunicaciones y el entrenamiento constante en temas de compliance, ¿no? Y revisar constantemente, realizar las auditorías internas antes de que la UAFE haga su auditoría, ¿no? Porque si es que se realizó un acto y la empresa no había estado monitoreando esto de manera continua, pues puede haber una sanción en medio y la sanción, eh, al menos en el Perú y me parece que en Ecuador ahora también, tiene implicancia penal para el directorio y para los y para el presidente directorio sobre todo. Estamos, y el oficial de cumplimiento, estamos hablando de tiempo efectivo en prisión. Compliance dejó de ser una broma en temas de riesgos. Los riesgos son privativos de libertad. Entonces, ¿qué nos dice esta ISO o qué nos ofrece la ISO 37301? Una normativa, una guía, ¿de acuerdo? En donde una organización, y permítanme leer acá porque es este, lo estoy sacando directamente de la página de ISO. Una organización con sistemas de gestión en Compliance... Permite a una organización demostrar su compromiso por el compliance, por el cumplimiento de leyes relevantes, por los requerimientos del regulador, los códigos de comportamiento industriales, los estándares internacionales y organizacionales, así como los estándares de buen gobierno corporativo, las buenas prácticas, colocar la ética por delante de las cosas, ¿no? Y estar alineados con las expectativas de la sociedad. ¿Qué ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años? Y acá déjenme hablar de Latinoamérica porque no es un tema específico para Ecuador. Nos está sucediendo en Perú, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, México padece de eso. Eh, hay muchas en muchos países en donde el clamor social es... Basta ya de corrupción. Y la corrupción tiene dos, siempre dos jugadores. Uno no puede ser corrupto en, en, en sí mismo, ¿de acuerdo? Tiene que haber un... algo o una... Un, la otra parte que sea la corrompida, ¿de acuerdo? Hay el, cor, el que corrompe y el que acata dicha corrupción. Entonces... La ISO 37001 fue el primer paso a decir, oye, no al soborno, no al lavado de activos. La 37301, si la ven a detalle, les dice, ok, esas son las reglas de juego. ¿Cómo te ayudamos a que lo puedas hacer? Porque aquellos que están haciendo sus debidas diligencias y lo están haciendo de manera manual, con la cantidad de información que ahora se solicita en una debida diligencia, van a ver que toma muchísimas horas hombre asegurar que la idea de diligencia se haya realizado de manera correcta analizando todas las fuentes solamente para que se den una idea existen 893 listas de sanciones en el mundo la UAFE pide revisar 5 o 6 ¿de acuerdo? existe mucho más detrás y, y lo segundo es los gobiernos están empezando a adquirir herramientas, formas y medidas para realizar auditorías, sobre todo en industrias eh, reguladas. Si se hace una debida diligencia de manera manual, ¿no? la auditoría puede ser un proceso muy complejo, muy largo, muy tedioso, en donde además no, no habría, eh, digamos, los alicientes que te da contar con una ISO 37001 o 37301. La ISO 37301 también habla sobre tener sistemas que permitan auditoría continua constante en cualquier momento, para que si se si realiza dicha auditoría, se pueda brindar toda la información y que la misma no sea un proceso complejo, que tome mucho tiempo y que implique que las empresas, y en este caso los directorios, puedan estar afrontando eh, problemas penales. Eh, la, la, la información al detalle de cómo obtener la ISO 37301 está en, en, en la página de ISO.org y ahí pueden ver que existen varias metodologías, varios sistemas, entre los que se incluye también, poder armar una matriz de riesgo, eh, hablando de riesgos de compliance, no solamente riesgos eh, crediticios o riesgos en la cadena de suministro. Eso es lo que implica riesgos y específicamente en lo que es compliance. Entonces, verdaderamente acá hay una gran lucha y hay un, y hay una, hay un temor cuando el regulador pide una serie de, de, de nuevas prácticas pero no da mayor detalle de ello. ¿Y qué hemos visto a nivel internacional? ¿De acuerdo? ¿Qué hemos visto eh, y qué ha visto Solomon en realidad, que tiene muchos años trabajando en los eh, cinco continentes eh, principales en este tema? Solomon, ¿qué podemos decir que esperan normalmente los entes reguladores? No solamente compliance, sino en general, ¿no? Y gracias, Sebastian. Um, entonces, el objetivo clave es de investigar y evitar proactivamente relaciones con proveedores, clientes o personas que pueden causar algún daño en función de su historia, uh, sus conductas comerciales, su pasado presente y mismo futuro. Porque esos, esos, esos daños no es singular, pues sino un multitud de riesgos comerciales que pueden exponer. Empresas a, a, a muchos costos, ¿no? Creo que el primer punto es de evitar los impactos legales. Um, salir de problemas legales es, es siempre un, una proporción 50-50. Pero más de la proporción es el daño que hace una empresa cuando está involucrada en un, una situación donde un proveedor... Um, hizo algo que no está bien o que está involucrado en cosas, um, actividades criminales, de una forma te pone una mancha negra en esa empresa. Mismo si ganas tu, tu caso en, en, en la corta, también tienes esa mancha negra. Okay? Entonces, evitar um, de todas maneras okay, um, esa clase de relaciones. Entonces, la, la, la palabra proactiva um, no es una no es una expresión, pero una mejor práctica. Como explicó también Sebastián, um, la responsabilidad cae en la empresa de implementar las mejores prácticas. Y otra vez, lo que sabemos hace una semana, no que sí, que es la misma información de hoy. Entonces, esa responsabilidad de actualizar todo ese flujo de información, que son montañas de información, cae en la espalda de estas empresas. También hay que evitar impactos financieros. Um, entonces, um, tercer punto es uh, impacto empresarial. Okay? Um, quiere decir que evitar de todas formas tener proveedores uh, que pueden afectar a la cadena de suministro. Uh, global, ¿ok? Y después, uh, antes de todo, es evitar el impacto de reputación. Um, tener una mancha negra um, no no es no es fácil de, de eliminar. Como hacemos hoy con la tecnología, um, en una actividad, un evento negativo hace el el, el, el um, de, la vuelta del mundo, ok, en, en dos minutos, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado, ok, porque esa información puede afectar, entonces la regulación es algo que cae en la espalda de las empresas, hay que ser proactivo, tener mejores fuentes, ok, y de forma consistente reevaluar todos los proveedores y clientes. ¿A ti Sebastián? Muchas gracias, Salomón. Entonces, a manera de resumen, la UAFE, la SEC, los entes reguladores no esperan que el oficial de cumplimiento sea un adivino o que tenga absolutamente toda la información, porque la información no es perfecta, pero esperan que puedan contar con la mayor información y que puedan realizar sus tareas, su, eh, su objetivo, ¿de acuerdo?, al máximo de su capacidad. ¿De acuerdo? ¿Qué implica el máximo de su capacidad? que conozcan la regulación, eso el, todo oficial de cumplimiento lo sabe, no solamente la local, sino la internacional, pero esperan que las empresas y los directorios apoyen a sus oficiales de cumplimiento en, con los recursos y herramientas necesarios para el correcto desempeño de esa función. Un oficial de cumplimiento que cuenta con todo lo que requiere para poder cumplir su función es prácticamente el ángel de la guarda del directorio. Es algo así como la tarjeta de, de salir de la cárcel de, de, de monopolio. No porque sea, eh, eh, se puedan realizar los, los actos delictivos, sino en realidad este, porque va a poder demostrar que la empresa está buscando ser ética y si al final estuvo involucrada en una tarjeta en una transacción que tuvo con un proveedor o cliente que tuvo problemas de compliance fue por desconocimiento, ¿de acuerdo? A pesar de que se hizo todas las tareas relativas y al máximo de la capacidad. Lo que esperan es que se hagan las remediaciones cuando se gatilla el evento. Es decir, cuando se, se determina bajo... Eh, un sistema de gestión de compliance, que hay un evento que puede afectar a la empresa, que el oficial de cumplimiento tome las riendas en el asunto y pare y frene dicha actividad hasta que se resuelva la situación. Compliance nuevamente es sostenibilidad en el tiempo. A veces eh, eso puede tener un costo en el corto plazo, pero un altísimo beneficio en el largo plazo. Esta es la presentación, queríamos hacer algo eh, bastante resumido sobre qué esperan los reguladores, qué implica la transformación digital, qué es lo que se está eh, ofreciendo en el mercado hoy día con la nueva ISO 37301. ¿no? Y ahora en realidad eh, nos gustaría saber si tienen algunas preguntas, consultas, eh, para Solo o para mí. Muchísimas gracias a, a todos por la participación. Sebastián, ¿puedo comenzar con una pregunta? Sí, dale. En el mercado de América Latina. ¿Estás viendo empresas que preguntan a sus proveedores o la lista de sus proveedores para hacer un compliance check? Sí, de hecho, eh, Solomon, sobre todo lo ves en empresas que, que tienen estándares inter internacionales y que tienen actividades eh, con empresas que cotizan en bolsas, ¿de acuerdo? Este Dígase proveedores de un Walmart, por ejemplo, o de o de empresas verdaderamente que tienen esto muy muy muy muy arraigado o en, en construcción tú sabes que latinoamérica lamentablemente el, el máximo acto de corrupción y de y de, y de, y de y de lado activos y soborno que ha, que ha ocurrido ha sido relacionado a constructoras eh, gracias a, a bueno viniendo la, la, eh, todo esto desde brasil y lo que implicó es que ahora las empresas tienen que asegurarse que sus proveedores eh, no estén relacionados a, ese, a estos llamados clubs de la construcción y demás, ¿de acuerdo? Y para ello también eh, lo que hacen es solicitar que las empresas puedan demostrar que efectivamente también están realizando las actividades de compliance ellos mismos, ¿de acuerdo? No basta con que yo la haga, mi cliente tiene que ser una, una empresa que tenga ética no y que tenga compliance u oficial de cumplimiento a una persona dedicada a ello. Y mis proveedores, sobre todo los críticos, también. Gracias, Solomón. ¿Preguntas, bien. Lorena? Por favor, gracias. Claro, con mucho gusto. Antes de iniciar la primera pregunta, quisiera, por favor, pedirles que nos respondan a una cortísima encuesta, como les describí en el chat, son 30 segundos. Necesitábamos tener un, un dato nada más, por favor, les agradeceremos responder a la encuesta. El link está ubicado en el chat. Tenemos una consulta de Francisco Delgado. Nos dice, ¿cómo está contemplado la aplicación de compliance dentro del actual Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI, para zonas especiales de desarrollo y zonas francas? ¿Cómo armonizar los avances de cumplimiento para mirar las sedes y zonas francas como potenciales o atractivas zonas productivas de inversión extranjera y local? Eh, perfecto. Vamos, vamos eh, por partes, yo voy a responder una parte y definitivamente Solomon puede responder lo, lo, el mayor atractivo de las zonas francas eh, eh, de manera, eh, a continuación. La zona franca tiene un beneficio tributario, ¿bien? Eso se conoce los, como paraísos fiscales. Lo que hemos visto en, en términos de compliance con los paraísos fiscales, y esto se ve desde la perspectiva también de precios de transferencia, es que normalmente un paraíso fiscal también es un paraíso de no información. Es decir, no comparten información, por ejemplo, de beneficiarios finales. Los beneficiarios finales son, una, son un requisito indispensable en toda nuestra tarea de compliance. ¿De acuerdo? Pero como bien eh, hizo la pregunta, ¿qué pasa si eh, esta empresa está en una zona franca o en un paraíso fiscal?, eh, o está, no sé, la, la holding está en, en, en, en Islas Caimán o lo que sea y necesito conocer verdaderamente al beneficiario final. El beneficiario final es una persona natural y solamente llego a poder encontrar la información hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Si me salgo de, del país de mi jurisprudencia, ¿cómo sigo avanzando? Pues para eso eh, hay, hay formas, hay empresas como la nuestra que, que tienen presencia en. Nosotros tenemos presencia en 190 y los 193 países soberanos reconocidos por Naciones Unidas. Entonces, en el tema de compliance, nuevamente, y, y, y haciendo el match con lo que es la zona franca, es: ¿puedes hacer una debida diligencia con esta empresa, sí o no? Si la respuesta es no, ¿cuál es tu opción B? ¿De acuerdo? ¿Haces el negocio con la empresa o no? Vamos, si es una, una empresa crítica, tú, la, la empresa quiere hacer el negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer con zonas francas? Se puede solicitar información a la misma empresa. Se puede solicitar un reporte de una, de un, de una calificadora de riesgo que te pueda brindar dicha información. Se puede tercerizar la debida diligencia eh, a una empresa especializada o pedir un reporte. Ahora, puede que no se consiga la información. En, en dicho sentido, el oficial de cumplimiento tendrá que realizar la remediación correspondiente y decir si va o no va. Nadie más que el oficial de cumplimiento puede hacer eso y tiene que ser una decisión, incluso a nivel directorios, dependiendo de la criticidad. Solomon, ¿qué más nos puedes contar sobre lo que sucede normalmente a nivel internacional con las zonas francas? El estudiante Excel se pregunta. Um, compliance Watch um, y, y fuentes de compliance no es una ciencia perfecta, uh, para comenzar. Um, cuando hablamos de, um, de países o regiones a donde es casi imposible de, um, descargar información, creo que la responsabilidad es um, a la empresa decidir si pueden tomar ese riesgo o no. Una de las mejores formas es preguntar en escrito que su banco nos confirme quién son, si están afiliados. Porque el banco de esa empresa en ese país, si tiene una cuenta de banco, okay, um, tiene que hacer un advance KYC. Ahora, si el banco te quiere compartir esa información, bueno, si no, en mi opinión, y ahí está la respuesta. Que si cae algo, hay un agujero nuevo, eh, negro, que de ninguna forma podemos ver dentro. Entonces, en um, um, in, in, in inglés dicen, you have to know when to walk away. Tienes que saber cuándo uh, decir basta, ¿no? Porque, sí. ¿Por ¿Qué porque momento retirarte de la mesa de negociación. Exacto. Por qué momento, I mean, hay un riesgo um, Y si el banco no te quiere confirmar quién es esa empresa, porque, amigo, es los únicos que tienen derecho a esa información, es el ADVANCE KYC. Si te comparten esa información en escrito, ok, um, y también hay que tener cuidado, porque como en los Bahamas, Bahamas Islands, um, por $1,500 dólares, puedes tener tu banco. Entonces tú mismo puedes escribir un documento y hacer el fraud con eso. Pero mira, um, es excelente pregunta. Um, Espero que los bancos um, um, se van a tener juntos uh, en todo esto. Hay lo que se llama el LEI, Legal Entity Identifier. y sí, que todo lo que es cruce de, de transferencias globales, los bancos que tienen un conocimiento de esas empresas, Dun Bradford es parte de esta unión, porque tenemos el número DUNS. Y estamos cruzando el número DUNS. Con el LEI. Pero estamos. Um, um, también está una. Cuidado, no es una ciencia perfecta todavía, entonces no podemos decir tenemos una solución. Tenemos partes o no hay consistencia. Correcto, Solomon. Y de hecho, esto también va a implicar la respuesta de las autoridades tributarias, porque por precios de transferencia y por eh, la OCDE, eh, va a haber, eh, cuando se trata de zonas francas, eh, compartir información, ¿de acuerdo? ¿Qué se está haciendo con, en, en cada zona? Eh, fue un poquito larga la, la, la, la, la, la respuesta, pero Zona Franca siempre es un, un pequeño agujero negro donde dices, ok, ¿qué, qué hago aquí? Lorena, ¿hay alguna gracias, otra pregunta? Gracias, Solomón y Sebastián, sí. Eh, nos pregunta también eh, Francisco Delgado, al hablar de la importancia de la propiedad intelectual, la pregunta integral sería, ¿Es recomendable actualizar la normativa o reglamento de uso de marca país para generar dentro del ecosistema empresarial y productivo una fuerte cultura de cumplimiento o compliance? Sí, de hecho que sí. Eh, eso va a depender siempre del, del, del país, ¿de acuerdo? Eh, se puede decir, oye, para pertenecer a una marca país tienes que tener compliance, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eso lo podría implementar la UAFE o... Eh, el Ministerio de Producción, o el, el Ministerio de Presidencia, o, o digamos, pero tiene que venir desde el gobierno como para decir, oye, estas empresas son, te, le ponemos un sello de credibilidad. Eh, eso es como marca país, ¿no? Es, es un sello de credibilidad. Ahora, eh, dicho esto, internacionalmente, lo que nosotros recomendamos en términos de compliance es que la empresa busque cumplir aquella regulación, que es la más exigente en toda la cadena de suministro. Es decir, si tu obje su mercado objetivo más complejo es Europa, no traten de cumplir con la UAFE únicamente, y traten de cumplir también con lo que exige Europa. Y así sucesivamente. ¿Lore? Eh, gracias, enseguida. La siguiente pregunta de Eduardo eh, D&B ofrece servicios para acceder a bases de datos especializadas con información de empresas o personas de riesgo esta información se la puede acceder a cualquier sistema de compliance ya implementado sistema tecnológico implementado sí de hecho, eh, uno de nuestros servicios justamente estamos conectados con nuestra base de datos, a las 893 listas de sanciones, 120 mil eh, fuentes de noticias adversas y en nuestra base tenemos más de 12 millones de personas expuestas políticamente y personas relacionadas. Ahora, eh, eso se puede consumir a través de un, una plataforma, una plataforma SaaS o a través de lo que se conoce como un API. Un API es una manera tecnológica muy simple en donde se conecta la información al sistema que ya tiene una empresa. Entiéndase, puede ser el ERP, puede ser un desarrollo propio. Ahí tendríamos que ver, eh, eh, digamos de manera personal, cuál es el desarrollo, si es que tiene que ser una conexión Java, C++, Visual Studio. Ya no fuimos al mundo de los ingenieros pero sí, sí se puede y sí lo proveemos a nivel eh, local e internacional. Gracias, Sebastián. Eh, Cristina Cabezas eh, nos pregunta, ¿las empresas que son procesadoras de pago de terceros eh, deberían tener un programa de cumplimiento y ser sujetos obligados de la UAF? Sí. De hecho, eh, lo que hemos visto, en, por ejemplo, en la UAF de Chile, es que lo son en Estados Unidos lo son. Eh, las Un Western Union, por ejemplo, o todas las empresas que tengan que pasar por el código SWIFT, ahí Solomon les puede contar un poco más, definitivamente en mercados más desarrollados son absolutamente reguladas y además son constantemente auditadas para asegurar que sus clientes no tengan lavado de activos. Solomon, si puedes contar un poquito más de eso. Sí, es exacto. Pero hay tres niveles. Uh, creo que si son uh, montones de menos de 800 dólares, el KYC es muy, muy ligero. Uh, um, y creo que el nivel 3 es el, es el más alto. Uh, pero sí, definitivamente, hay, no tiene que tener esa información. No hay transferencias sí. que se hace sin, sin esa información, porque también ellos tienen que reportar, si necesario, esa información. De hecho, como decía Solomon, en el nivel 3, ¿de acuerdo? Eh, la regulación de la SEC, por ejemplo, te pide no solamente información de la empresa que hizo la transacción, sino del beneficiario final de dicha transacción y además de cómo va eh, la familia corporativa, ¿de acuerdo? De ese family tree. Eh, les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de... Eh, voy a utilizar una empresa que es bastante bastante conocida por ser eh, ética, que es Everis. De acuerdo, si ustedes tiene un Everis Ecuador, Everis Ecuador posiblemente tiene, tenga accionariado con Everis España, pero eso no es el beneficiario final. Tienen que saltar a NTT que está en Japón. NTT es una empresa que cotiza en la bolsa japonesa, entonces el beneficiario final, al ser una empresa que cotiza en bolsa, ya está más este atomizado. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de, de un banco privado, por ejemplo, y está en el Ecuador, puede ser que la holding esté en realidad en Panamá, no esté en Ecuador. Entonces, ya saltaron a un país que por Panama Papers es bastante revisado y en donde se busca el beneficiario final y quieren saber cómo llegas desde el beneficiario final a la entidad que está haciendo esta transacción. Y eso es a través de lo que se conoce en inglés como el Family Tree. Y, y también están que están los bancos con los gobiernos en los países más avanzados, um, es las tarjetas prepagadas, um, como los gambling card, tarjetas de casino, porque ahí puedes tener 20 mil dólares y nadie lo sabe, ¿no? Entonces, toda esa parte, que es un agujero negro otra vez, um, los bancos y los gobiernos están poniendo mucho esfuerzo, porque cuando cruzas una frontera como Estados Unidos, primera pregunta es si tienes más de 10 mil dólares. Y dices no pues que tu tarjeta de gambling de un casino tiene 100 mil dólares entonces uh, no es claro este punto entonces pero sí los bancos um, están poniendo mucho mucha presión y mucho esfuerzo para eliminar todos los agujeros negros pero otra vez todo comienza con la data y cómo se comparte esa data. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Eh, no tenemos ya ninguna otra pregunta en el chat. Sebastián Solomón, no sé si ustedes. A ver, ahorita acaba de ingresar una. Dale. Hay comentarios de muchas gracias por el aporte, excelente exposición. Y tenemos otra consulta de Francisco Delgado. ¿Cómo se va a manejar la aplicación de cumplimiento o compliance dentro de entidades financieras que promueven un enfoque open finance? ¿Le ¿Repites el final, por favor, que se te, me entrecortó? ¿Cómo se va a manejar la aplicación de cumplimiento compliance dentro de entidades financieras que promueven un enfoque open finance? De acuerdo. Déjame que regreso al slide anterior. Francisco, tranquilo. <ríe> eh, es complejo, es muy complejo. Es muchísima la información. Eh, sí, es muchísima. Eh, no esperan que tú puedas adivinar si es que una empresa o si una persona natural está cometiendo actos ilícitos. Tampoco esperan que cuentes con información perfecta. Nadie la tiene. Hay información siempre oculta, sobre todo cuando eh, se sabe o eh, los, las personas están realizando actividades ilícitas, tratan de ocultarla lo que se, se espera con el Open Finance y lo que hagan las, las, las empresas financieras es que revisen, que se sepa bien la regulación, que el directorio le dé al oficial de cumplimiento todas las herramientas y todos los recursos necesarios para que pueda hacer la mejor debida diligencia posible. Y si es que en algún momento la prevención con todo esto no logró evitar que se, que se dé un acto que va en contra de compliance, que pueda realizar la remediación correspondiente apenas se batille un nuevo evento, o apenas se hace público, o apenas aparece un indicio de compliance, que va en contra de compliance. ¿Sí? Sigue, sí. perdón, sigue, No, no como dices también, también Sebastián, cuando regresamos a la historia, los uh, papeles del Panamá, los Panama Papers, que fue un, una descarga de 2.6 terabytes, o 11, 11 millones de, de registros, documentos. Eso fue como una, una campana de riesgo global, ¿no? De cómo esta información tiene tanto valor. Yo vivo en el Canadá y los bancos canadienses pagaron un montón, montones enormes okay, de multas porque no hicieron su KYC de forma adecuada. Pero no es nada más que lo hicieron adecuado, es que esa información no existía. Eso es que los gobiernos se dan cuenta hoy que si no apoyan esas fuentes, de información, el KYC tiene sus límites a ese momento. ¿Sí? Entonces, creo que más estamos avanzando con todas esas excelentes preguntas, está poniendo mucha presión en los gobiernos, ¿no? decir, tenemos que abrir fuentes que nos permiten de hacer un KYC en tiempo real. Correcto. Y de hecho, Solomon, y contestando la pregunta, esas multas que se dieron en Canadá no son por haber estado atendiendo a un cliente que tenía un tema con Panama Papers, es porque no pudieron demostrar en una auditoría que habían hecho la debida diligencia correctamente, uh -huh. bajo los estándares que la regulación ya te puso. Contar con un ISO 37001, o con, aún ahora con la 37301, te da eh, una mayor capacidad para poder demostrar que... Eh, te estás buscando ser lo, lo, lo más prolijo posible, pero a veces sí, pues la información falla, y en ese sentido, eh, demostrar que se hizo lo mejor en, de nuestra capacidad. Si no se puede demostrar que se hizo, es en donde cae la multa. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, puedes llegar a una situación penal. ¿Lore? Sí, no tenemos ya ninguna otra pregunta en el chat. No sido okay. muy puntuales. 12 con 3 minutos. Iniciamos a las 11 con 03. Y hemos tenido una excelente audiencia. Estuvimos a 70 personas esta mañana. Muchísimas gracias por toda la información compartida. No sé si Solomón o Sebastián quieren cerrar con alguna información adicional. Bueno, acá tienen nuestros, nuestros correos para cualquier duda, consulta. Eh, más que bienvenidos en atenderlos eh, y estamos presentes en el Ecuador y en toda Latinoamérica para, para apoyarlos en lo que requieran. Muchísimas gracias, y Entonces, gracias. Um, para el momento, lo que es compliance, cumplimiento, um, en gran parte es un concepto, pero yo creo que la tecnología, los gobiernos, las fuentes de data que está abriendo, um, se va a poner una ciencia, pero pues tengo un año, dos más, tres años más, pero se va a volver en ciencia, no nada más en un concepto. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Solomón, Sebastián, Manuel, muchísimas gracias. Solo una consulta, ¿podemos luego compartir esta presentación a las personas que, eh, que participaron en el evento? Por supuesto que sí, te, voy a, te, la, te la voy a mandar en formato PDF. Ok, muchísimas gracias, una excelente tarde a todos.